Es esa? Frisk, ¡Sí, corre. Oh, mira lo lindo que es. Saludos, mi niño. Mi nombre es Toriel. Ha pasado mucho desde la última vez que cayó un humano aquí. Pero mira cómo tienes esos pelos. ¡Ya! ¡Mucho mejor! Debes de sentirte tan... solo y confuso. No te preocupes, te ayudaré. Verás, mi casa está al final de estas ruinas. ¡Puedes venir cuando quieras! Podemos ir ahora si así lo deseas. ¡Habrá una cómoda cama para ti y Tarta! No. ¡Oh! Podríamos ir a cazar bichos no, no, no. y leer libros. ¡Será divertido! Oh, pero antes de eso, hay asuntos que debo de atender. Deberás llegar hasta ahí tú solo. Pero, ¿puedes hacerlo? ¡Eres un niño fuerte! ¿A que sí? ¡Excelente! Eres una patata muy bonita. ¿Una qué? Ah, ¿Una haré esto en caso de que necesites mi ayuda, mi niño. ¿Un teléfono? Me adelantaré. Necesito preparar un par de cosas. Adiós, por ahora. Adiós. Es muy maja. No se supone que lo sea. No, no lo... ¿Tendré tarta? Esa es una trampa demasiado obvia, idiota. ¿Pero realmente podemos evitar verla de nuevo, Flowey? No lo creo. No ha mentido. Es cierto que su casa está al final de las ruinas. Es la única salida. Quizás si llegamos primero que ella y no está en casa... ¿Estás seguro de que es malvada? ¡Claro que sí! ¡Me ha quemado incontables veces! ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Eh, eh, quería decir, lo ha intentado. Sí. Vamos, o te dejaré atrás. ¡Rápido! Yo te guío. Tenemos que ser más rápidos que ella. ¿Qué anda no siquiera haciendo! ¡Vamos! Ay. En fin, como iba diciendo, necesitas estar alerta porque podría pasar cualquier cosa. Este mundo está lleno de trampas, y si no... Ah, ¡Frisk! ¡Frisk! ¡Frisk! ¡Frisk! ¡Frisk! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! L lo he perdido. ¿Qué debería hacer? ¡Oh, no! Estoy aquí. Te parece difícil. ¡No me asustes así! ¡Perdón, perdón! ¿Qué te acabo de decir? ¿Y si hubiese sido la trampa mortal? ¿Qué? ¿Eh? Pero no lo era. Que esto no es una broma. Sé que no lo es. Ya, claro. Pero, ¿por qué? ¿Debería contestar? Como quieras. Ah, sí, soy Frix. Ah, ¿contestado? Sí. No, me caí por un agujero. Estoy bien, no me ¿Qué he hecho estás daño. Siendo? ¿De verdad? Eh, bueno, creo que prefiero la canela. ¿Por qué? ¿Qué? No, no es que no me guste el caramelo. ¡Al menos muévete mientras hablas! No. Sí. ¿Tengo que hacerlo todo? No, no estúpido. creo tener ¿Eh? alergias. Con su estúpido teléfono y... ¡Wow! Eh, Planta, ¿quién te dijo que podías empujarme? ¿Acaso quieres que te dé una paliza? ¿Decías algo? He terminado de hablar. Oh, eh, ¿no es eso maravilloso? No puedo creer que te cayes diez veces ahí atrás. Es difícil, ¿vale? Vamos, estamos en medio camino. ¿Cinco minutos? No, tenemos que ser rápidos. Por si acaso todavía decide tomarse su tiempo. ¡No hagas el vago y levanta! ¡Oh, Ok, oh. ok, oh, ¡Mira, Flowey! ¿Qué es esta vez? ¿Otro Frogit con el que trabajar la vista. Un agujero de ratón y una mesita. ¡Qué mona! En serio disfrutas de los pequeños detalles, ¿no? Eso me recuerda que solía haber un trozo de queso en esa mesa. Oh, ¿en serio? Um, sí, intenté comerlo varias veces, pero ese ratón es muy agresivo. Oh, ¿así que te gusta el queso? Bueno, en realidad no lo necesito. Soy una flor, ¿sabes? Ahora levántate. Oh, ¿ahora eres tú quien va adelante? Dijiste que deberíamos seguir. Sí, pero yo soy el guía. ¡Tú vas detrás de mí! Entonces adelántate. ¡Te aseguro que lo haré! ¿Por qué eres tan lento? Estoy caminando. ¿Me pides que vaya más deprisa y ahora te paras? Mira eso. ¡Oh! ¿Qué es eso? Un gran problema. ¿Cómo de grande? ¡Mortalmente grande! No esperaba que estuviese aquí. ¿Un fantasma durmiendo? Bueno, podemos pasar en silencio. ¿En serio crees que está durmiendo? Para pasar, propongo que lo movamos a la fuerza. ¿Por qué? ¡Pobre fantasma! ¿No ves que es una no trampa ves. para atraparnos, idiotas? No. ¡Yo lo haré! ¡Da un paso atrás! ¿Por qué tienes que solucionar todo así? Porque quiero evitar... no, no estoy tú. de humor.